Buenas tardes, es un placer encontrarnos nuevamente en el curso virtual Introducción a la producción de plantas nativas del noreste bonaerense. En el día de hoy vamos a estar abordando la planificación de la producción de especies nativas en el vivero. Nuevamente nos está acompañando Rosana Gutiérrez en la disertación, los estamos invitando a que se presenten con nombre y desde donde nos siguen. Ya estamos arriba de los 200 usuarios conectados, tenemos más de 1.000 inscriptos, recuerden que el 30% responde a nuestro territorio, y también hay gente de casi todas las provincias del país y de algunos países vecinos. Recuerden que siempre pueden estar cerca del INTA, ponen en el buscador en INTA San Pedro y fácilmente nos encuentran en nuestras redes sociales o, o, entre, o, en, o en nuestro sitio web, inta.gov.ar barra San Pedro. Eh, bueno, a medida que vayan exponiendo, a medida que Rosana vaya exponiendo, ustedes pueden ir dejando sus comentarios, recuerden que siempre vamos a estar priorizando los que están enfocados eh, a las especies del noreste bonaerense y en los conocimientos eh, necesarios con fines comerciales. Vayan prestando atención a todos los que vamos compartiendo en el chat. Por temas certificados, muchos nos están consultando, recuerden que tienen que estar inscriptos en la jornada, y, y que, bueno, que, que va a estar disponible hasta el domingo, 72 horas después de este encuentro aunque la sugerencia es que lo respondan ni bien termine este encuentro porque es algo muy sencillito que da cuenta de la participación en el espacio eh, queremos agradecer que hoy se suma al equipo organizador a César Baldoni del INTA Pergamino y ahora los dejo para darle la bienvenida con nuestra directora, la ingeniera agrónoma Laura Hansen para, para hacer la apertura del curso Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. La verdad que es muy contento con el interés que hubo en la jornada. Estamos viendo por YouTube que nos acompaña no solamente eh, gente de muchos lugares del país, sino también hay colegas de Colombia, de Uruguay, así que bienvenidos. Eh, también, bueno, eh, vemos que, que nos acompañan productores, organizaciones, profesionales, estudiantes. Así que se ve que el tema que nos va a exponer Rosana es un tema de, de interés. Eh, como decía Lorena, eh, Rosana va a, empezar a, va a comenzar eh, retomando algunos temas de, de la clase 1 y también tratará de responder todas las preguntas que quedaron eh, de la clase 1 que eran temas para abordar en esta jornada. De todas maneras, si hay uno alguna pregunta que no, no se aborde en la presentación, la incluiremos después, posteriormente, en el espacio de preguntas y respuestas. Así que, gracias por estar, y Rosana y equipo, gracias por ser organizadores de esta jornada. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el segundo encuentro del curso Introducción a la Producción de Plantas Nativas para Viveristas. Ustedes saben que en este encuentro vamos a, a trabajar sobre otros temas. Están todos orientados a los productores viveristas de nuestra zona, Así que trataremos de, de ayudar en todas las expectativas que tienen todos los que están participando, que son de muchos lugares. Para retomar un poquito el encuentro anterior, el primer encuentro, Ahí estuvimos mirando sus evoluciones en la evaluación en, en, en, sobre esto de nativos, sobre esto de endémica, que, que tenían algunas dudas y lo más importante que queremos dejar en claro es que las especies nativas están asociadas a una región, se distribuyen en un territorio y de alguna manera conforman las ecoregiones. Y esas especies nativas, además, algunas de estas especies nativas pueden ser endémicas. ¿sí? No necesariamente las plantas nativas son endémicas. Y en el caso particular de un ejemplo que yo había dado en el encuentro anterior, hablábamos del ombucillo de fitolaca tetrámera, y muy bien el, uno de los participantes que me señaló eh, que era... Eh, endémica del sudeste de la provincia de Buenos Aires, de la zona de los talares de Conchilla, y eh, para que ustedes se fijen que las plantas endémicas, nativas endémicas, están asociadas o delimitadas a un área más pequeña, más restringida, y son las más vulnerables, son especies que tienen por su acervo genético una menor plasticidad para afrontar los cambios del ambiente, los cambios que se, que se dan a través de las transformaciones antro, digamos que la, genera el hombre. Entonces son las plantas que primeramente desaparecen o están próximas a desaparecer. En el caso del hombusillo es una planta en extinción. Otra consulta que teníamos sobre el bosque de Caldén, es parte del espinal y predomina ¿no? este, esta especie en el bosque del sur de la provincia. Recuerden que nosotros centramos nuestra, nuestro trabajo, nuestro curso en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero la propuesta es que vean eh, un poquito todo el, el conjunto de la provincia de Buenos Aires, que tiene, como ustedes pueden ver, eh, cuatro ecoregiones, Delta Islas del Paraná, Pampa, Espinal y Monte. Bueno, ahora empezando en este nuevo encuentro, en este tema tan, tan difícil a veces de resolver, o, o muchos están... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta para definir qué voy a producir? Bueno... Yo quisiera decirles que lo más importante eh, que el productor viverista tiene que empezar a, a, a relacionar esto es con esta planificación. ¿Cómo comenzar a planificar? Un, un elemento clave o definitorio es el material de multiplicación. No siempre tenemos a disposición semillas, que es lo más común para multiplicar las nativas, eh, cercano, a mano, eh, no es tan fácil comprarlas, eh, hay que salir a recolectarlas o hacer un intercambio. Este es un punto muy, muy clave para la definición de qué especies yo voy a producir. Por supuesto que eh, esto también está asociado a qué es lo que el mercado me está pidiendo, ¿Cuál es la demanda? Yo tengo que hacer un testeo, saber también el, el, el hacer una, una eh, comparación entre mis costos y mis beneficios de producir, por dar un ejemplo, eh, salvia guaranítica por es una herbácea, ¿no? Producir árboles de tala, producir árboles de ceibo, en fin lo que yo voy a seleccionar, que deben ser mis plantas nativas, en mi vivero. Pero y también esto está relacionado con los conocimientos que tengo, con las instalaciones, con el equipamiento, todo está relacionado. Eh, una cosa se encadena con la otra, pero lo que Primero define es el material de multiplicación, las semillas. Las semillas hoy no tienen un circuito eh, reglamentado o, o bien, digamos que todo lo que compramos o, o accedemos a veces no está bien certificado. Falta mucho por hacer en la provincia en material de legislación para que esto pueda darse de manera rápida, comprar y poder... Eh, proceder a la multiplicación. Después, el segundo punto tiene que ver con el vivero, con las instalaciones que yo debo tener. Es muy importante en este punto definir, además en, en esta planificación, no. reitero como un punto crucial, fundamental, yo no puedo, recuerden que esta, este curso está orientado a los viveristas, aquí vamos a, a dividir entre los que están produciendo, tienen un vivero, y aquellos que son aficionados o recién se inician, es muy diferente unos, un grupo y otros, pero los productores, los que ya están produciendo, ¿sí?, tengo que, ya tomé las definiciones en cuanto a qué voy a producir. Ahora tengo que definir cuánto, cuántas plantas voy a producir en un determinado tiempo, porque esto va a marcar la superficie que requiere mi vivero. Yo no puedo estar definir que voy a hacer 500.000 plantas al año y eh, cuento con, no sé, 100 metros cuadrados. ¿sí? Ya tengo que estar pensando por lo menos en dos hectáreas o en una hectárea para poder llegar a, ese, a esa meta que, que, que me fijé como viverista. El número de plantas y el tiempo también está relacionado, cuando hoy hablábamos costo-beneficio, a la meta. Eh, económica a la que yo me voy a, a, a poner a planificar, ¿no? Y el tiempo es muy importante porque recuerden que hay un momento en la producción donde las plantas tienen que estar en una rustificación. Pero para seguir avanzando, yo también tengo que estar pensando en quiénes son los recursos humanos que me van a acompañar en el vivero, si están capacitados, si pueden abordar conjuntamente con el viverista el, el la producción ¿Cuántos recursos económicos dispongo? ¿Cuánto tiempo puedo llevar sobre mis espaldas para salir a la venta las plantas? ¿Y cómo va a ser mis ventas? ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Todos estos elementos conforman los puntos a tener en cuenta en plantas, cantidad de plantas y tiempo. Y acá, para que ustedes puedan apreciar las imágenes que yo les puse, en el próximo encuentro vamos a trabajar un poquito más en el vivero, pero ahora lo que les quiero que les quede como, como mensaje es que el vivero puede iniciarse o puede estar eh, iniciado en un invernadero, en un invernáculo, eh, y ahí tengo que tener algunas áreas, no el área de germinación o multiplicación, el área de trasplante, las canchas de cría o el área de crecimiento de cría, luego tener las, las, las, los lugares de rustificación para después salir a la venta. no Y acá les dejé una idea de un vivero tecnificado, ¿no? el que produce con bandejas, el que además tiene un sistema de riego, identificación, ¿m? para que no se queden pensando que un vivero de plantas nativas es aquel que es un vivero casero, artesanal. No, no, podemos tener una gran escala y un gran número de plantas en la producción. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿Qué cosas puede producir un vivero de nativas? Y yo les quiero contar que tienen muchos productos y que tienen que estar eh, puestos en esta planificación, van a ser parte del objetivo productivo. Fíjense ustedes que hay viveros que producen plantas de gran tamaño, de gran envergadura, tienen un alto costo, el traslado, en fin, es un tipo de producto que ofrece un determinado vivero, o algunos viveros, o yo puedo seleccionarlo en mi vivero porque me conviene, porque tiene un buen beneficio. Cada viverista tendrá que ver el pro y los los contra de cada producto. También puedo estar pensando en producir eh, bandejas, y mi venta va a ser las plantines en bandeja, y ahí rápidamente, en menos de tres meses, o, veinte, o dos meses, estoy sacando las bandejas. Así que mi vivero o mi plantinera puede ser de menor tamaño. También puedo estar pensando en eh, árboles para el arbolado urbano, y ahí el tamaño de los, eh, del producto que yo voy a presentar va a ser, a lo mejor, ahí, eh, yo quiero contarles que en esto cada viverista a veces tiene una presentación distinta y el que va a comprar se le, se le transporta. Transponen los papeles, ¿no? Muchas veces el, el que va a hacer eh, el pedido al vivero pide envases de 10 litros, envases de 5 litros, y el viverista tiene un popurrí de cosas. Acá es importantísimo eh, tener en claro... ¿Qué voy a producir, por ejemplo, para el arbolado urbano? ¿Cuánto tiempo van a estar en el vivero hasta que salgan al arbolado? Va a ser un producto de mayor tamaño, porque la ciudad requiere o quiere, porque eso lo fija el que transita el área de arbolado urbano, que tiene que ser, por ejemplo, de un metro veinte, un metro ochenta, que tiene que estar en, en envases de 5 litros, de 10 litros, y ahí el viverista verá de acuerdo a la demanda del entorno de los municipios que le van a facilitar o le van a solicitar este producto. También tenemos que estar pensando en aquellos árboles que están destinados a una cortina, ¿no? A una cortina, un monte de abrigos. Y ahí pensamos en árboles en tubetes o en árboles eh, de menor tamaño, que a lo mejor en seis meses o en cuatro meses salen del vivero con 30 centímetros, 60. Y hay varios más, pero no quise dejar de poner lo que es turismo, lo que es visita a viveros. Todo eso no se imaginan eh, la demanda de las visitas, de los cursos, de las charlas, que el viverista, en esto del nuevo rol que les conté en el primer encuentro, posee y el, el consumidor le otorga. Así que fíjense cuántas cosas diferentes puedo yo definir que producir en mi vivero. Y acá cuando hablamos de usos y destinos, estamos pensando en uno de los principales destinos en el paisajismo, otro es la restauración y otro es la forestación, pero en el paisajismo uno de los más eh, importantes o lo de mayor demanda en la actualidad es el arbolado urbano. Pero para empezar a contarles un poquito sobre este uso que les podemos dar a nuestras nativas, bueno, todo lo que es el paisajismo está... ...hoy, en la actualidad con una alta demanda de plantas y quiero darle la mala noticia que tenemos una demanda insatisfecha. Llegan a los viveros, llegan todas las redes a la red de viveros de plantas nativas, a Revina, a otras redes ¿Dónde, dónde consigo esto lo otro? Y se torna difícil eh, a veces contribuir a esa demanda que está cada vez en mayor crecimiento. Y quiero contarles que hasta hace poco la parte rural era la que mayor demandaba estos diseños hoy en la ciudad en, en los ambientes urbanos en los edificios y va creciendo hacia ciudades ambientales, ciudades verdes fíjense esa foto que por supuesto no es nuestra es de Asia, es de Japón, de China donde allí ya están proyectando otro tipo de ciudades y hacia abajo les quiero mostrar que hay una demanda creciente de todo lo que es la flora para atraer insectos fauna benéfica así que fíjense cuánto nos puede ayudar el paisajismo y para complementarles esto y no dejarles de, de que se les caiga la mandíbula de que me digan qué belleza lo que estás mostrando, quiero contarles que hay una serie de plantas muchas, hay varias más ¿eh? aquí les hice un popurrí nada más, todo esto es norte de la provincia de Buenos Aires. Imagínense si, si miramos toda la provincia en los distintos lugares, si miramos la, toda la Argentina, ¿sí? Donde... El vivero que yo tengo en producción puede tener estas y de otros lugares, pero fíjense: la chilca de olor o la mariposera, el cenecio la margarita bonarensis, la esclepia, ¿sí? la malva eh, bonarensis, la verbena, ¿sí? la glandularia, la vara de dorada. ¿Sí? el malvavisco, la pasionaria, fíjense la cantidad eh, de plantas que me pueden ofrecer en mi, en mi vivero para todo este público, o esta demanda de técnicos que están diseñando con todas estas eh, plantas. Para no ser menos, le puse, ahí si ustedes aprecian, en el área derecha de la, de la diapo, ¿sí? algunas plantas que atraen además flores, ¿sí? La, el canario rojo, la salvia eh, guaranítica o la salvia azul, eh, el, el talilla, ¿sí? La talilla, y además abajo, si algunos están mirando, hay una, un montón, ¿sí? Desde las achiras, las, las enredaderas como el, el, el, el tací, eh, la flor de pitito, mil hombres, el fumo bravo, el chañar, el coronillo, ¿sí? que fue una pregunta. En el otro encuentro, que es el, el que le da de comer a, a la mariposa eh, bandera argentina, ¿sí? la, la, las mariposas espejitos, las que le dan de hábitat y alimento, es la pasionaria. Así que fíjense qué importante es tener eh, estas plantas a disposición para este mercado en crecimiento. Indudablemente está todo lo que es la forestación urbana, todo lo que desde las municipalidades, desde los proyectos eh, para ser para más sustentables, los proyectos urbanos, ¿sí? estas, estas especies son algunas de las especies nativas propias del norte bonaerense, donde recuerden que tenemos el, el, el, la, la selva en galería, tenemos el bosque del espinal a través de el bosque de tala y hay si ustedes buscan información cómo seleccionar estos árboles y cómo eh, elegirlos de acuerdo al espacio que van a ubicar. Si hay árboles de, de gran porte, otros de menor porte, y quiero comentarles que el sauce es una de las especies más plantadas en las ciudades, porque con una estaca la gente de los barrios, a lo mejor con, con calles de tierra o que recién se instalan, enseguida plantan una estaca de sauce. Lamentablemente, son todos sauces híbridos o, o sauces que están, digamos, eh, o clones. Eh, hay muy poco en, en los viveros de los que son el sauce criollo, ¿sí? y eh, es, es una especie que hay que empezar a producir en el vivero. Y para no dejarles de mostrar esta belleza, esto es de gran parte de nuestro país, son... Eh, exóticas o extrarregionales en el norte, de, bueno prácticamente en la provincia de Buenos Aires, pero son eh, representantes de plantas nativas de otras regiones de nuestro país. Y fíjense que esto, eh, bueno, en, en las avenidas, en nuestras ciudades, realmente son eh, bellísimas y muy, pero muy utilizadas, y hay unas cuantas más que todavía no están aprovechadas. También, cuando hablamos de cortinas forestales, con de montes de abrigo, ahí hay muchas especies nativas que se pueden insertar ¿sí? y empezar a cambiar ¿no? las especies introducidas o exóticas, desde los eucaliptos a las casuarinas, que son los más seleccionados, para pasar a algunas especies nativas. También, la forestación ¿no? es otro destino, pero acá los viveros son más personalizados, generalmente estas plantas o estos viveros producen especies eh, que son o de mejoramiento genético o las más adecuadas para plantar en las forestaciones. Ustedes saben o no que las especies nativas eh, no pueden o, o, o son difíciles las forestaciones de monocultivo, ¿no? En general se tienen que asociar o tienen que, que generarse de distintas formas para promover la forestación, ya sea de algarrobos, de chañares, de quebrachos, ¿sí? Las araucarias, ¿sí? Como monocultivos son muy difíciles, pero acá hay que armar viveros específicos o hay viveros que se dedican a la producción de. De estas plantas que van a la forestación. En cuanto a los cultivos multipropósitos, son plantaciones que acompañan a la ganadería o a los cultivos de agricultura o a los frutales. Así que esto es muy, pero muy interesante y los viveros nuestros pueden estar complementando o proporcionando ¿sí? estas plantas para estos destinos también todo lo que es el servicio ¿eh? las plantas nativas como servicios ecosistémicos ¿sí? para que eh, puedan ser hábitat y alimento de insectos y de fauna benéfica para otorgar eh, digamos en todo lo que es los cultivos y ¿sí? eh, el abordaje de eh, todo lo que tiene que ver con las, con las plagas y las enfermedades. En cuanto a las producciones alternativas, realmente hay muy variado y mucho más que esto, ¿no? Lo que es toda la producción de alimentos, todo lo que es dulce, licores, la apicultura. Hay una pregunta en el encuentro anterior sobre si había frutales nativos. Sí, hay un montón. En nuestra zona del norte de la provincia de Buenos Aires quizás no solamente podríamos nombrar el tala y, y algún otro, ¿sí? Pero la cantidad de, de fruto es eh, son muy pequeños, pero para dulce, para licor sería un buen destino, todo lo que es herboristería, biopreparados ustedes eh, les quiero comentar que hay un preparado con el árbol de timbó oreja de negro que es un desparasitario para el ganado que es utilizado en Córdoba por un grupo de INTA que está en el módulo agroecológico, muy interesante y, y ¿cuántos biopreparados que, que a lo mejor no tienen la gran difusión de Nuestras nativas, todo lo que es remedios, eh, todo lo que es para la fiebre, para la tos, eh, anacahuita, el seibo, bueno, eh, cicatrizante, y, y dos cosas eh, que a lo mejor no están tan difundidas, ¿no? O sí, eh, lo que es todo lo que es el avistaje de aves, la, la recreación, el turismo, la gente que quiere ir a visitar ambientes cuidados o protegidos e ir a, a conocer plantas. y eh, Para contarles, yo eh, tuve la oportunidad de, de visitar eh, Villa Langostura y quería un paseo por el Parque Nacional con un guía y en el momento que yo fui, no tuve la oportunidad de encontrar un guía, no había un guía personalizado, estoy hablando de hace varios años atrás, y siempre recuerdo eso como una gran inquietud, eh, que a lo mejor hay gente como yo que se adicta ¿no? a, a, a estos ambientes, a conocerlos, a descubrirlos, ¿sí? y todo lo que es arboterapia, y para eso los invito a googlear, hay cada especie una afección de, la, de enfermedades, y esto lo conocí a través de mi mamá que tuvo un problema de salud y me dijo, hay que abrazar yo abrazo los árboles pero no, no conocí esta técnica milenaria japonesa eh, y, y que ayuda a, a cuando uno está con dificultades de salud así que Fíjense cuántas cosas diferentes podemos eh, transitar desde nuestro vivero para el abordaje de distintos destinos. También lo que es restauración, pero aquí... Quiero detenerme un, un poquito y contarles que acá hay que hacer un vivero específico para esto, que el vivero comercial, el vivero que atiende a todos estos destinos que yo recién les estuve contando, no serían los adecuados para restaurar. Para restaurar deberíamos estar buscando semillas o material genético de la zona que ha tenido el problema. Eh, para restaurar. Y estamos hablando de incendios, de problemas de deforestación, de problemas de erosión tan terribles, ¿no? Hasta hace poco, o, o este miércoles, terminaron las jornadas de suelo que el INTA ofreció, y ahí eh, es, es, es muy importante en ¿no? todo nuestro país en los problemas que tenemos de erosión, los problemas para restaurar todo lo que es los ríos y arroyos, el problema de la invasión de exóticas, y les doy un ejemplo, eh, Fresno, Ligustro, Acacia Negra, y como verán en la fotito de la izquierda, eh, esto es en el sur de nuestro país, ¿no? un, un, una terrible invasión del Castor, ¿no? que tanto la Argentina como Chile se han unido en un proyecto para poder controlar, porque recuerden que erradicar es muy difícil, así que ahora hay que manejar estas especies invasoras y por supuesto todo lo que es la urbanización el, el, el ámbito urbano es el que de mayor impacto en nuestro medio no así que fíjense que acá se transita por otros caminos bueno y para ir un poco cerrando eh, vamos a hablar un poco de lo que es las normativas las normativas lo primero que les quiero contar es que en nuestro país por supuesto en la provincia de Buenos Aires el vivero que está iniciado, que se va a iniciar debe inscribirse en la FIP y todos los trámites todos son gratuitos y uno muy importante un instituto que hay que inscribirse, registrar el vivero es el INASE sí, es, es el Instituto Nacional de las Semillas donde el, tenemos en, en nuestra provincia varias sedes y si ustedes googlean el, el link que ahí eh, puse, pueden ubicar distintos eh, sedes de todo el país ¿sí? Es muy importante que se conecten con un, un, uno de estas sedes Que pidan asesoramientos, que los van a ayudar Y aquí es muy importante porque se tienen que registrar Con una categoría de vivero que se llama acá. Todo ahora es online, hay formularios virtuales, todo es muy sencillo y gratuito. ¿sí? También el SENASA. Ustedes saben que el SENASA, que es un instituto a nivel nacional, eh, tiene un programa nacional de vivero que se llama RENSPO. ¿Sí? que es el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y o Multiplicación Vegetal, y es muy importante... Para, para todos los viveros, que primero ¿sí? se acerquen a una sede de SENASA que en la mayoría de las ciudades existe, y que además se inscriban como productor en el RENSPA, ¿sí? que es el Registro Nacional Sanitario de Productor Agropecuario, y este registro los vincula ¿sí? a, a un productor con un... Eh, sitio, ¿no? Tiene que dar un lugar donde tiene su emprendimiento. Y la característica de aquí, de, de, de este programa de Senasa, es que además cada vivero o todos los viveros, no solo de producción de plantas nativas, tienen que tener un técnico responsable. Y esto es algo que a veces se desconoce. ¿Sí? Estos técnicos responsables, ¿sí? estos asesores, tienen que hacer un curso en el Senasa, tienen que estar habilitados, tienen que además tener matrícula. ¿sí? Entonces es muy importante que el vivero esté en conocimiento de estos requerimientos para poder estar de manera correcta, inscriptos, y además para la venta, para el traslado del material Producido de las plantas o de los plantines, tienen que emitir un documento de tránsito vegetal. Y en esto, sí, eh, eh, tienen que estar inscritos en todos estos puntos anteriores, y es lo que le va a permitir trasladar, en hacer la logística en los vehículos para las plantas. Así que fíjense ustedes que esto es lo mínimo que tiene que tener un vivero para estar de manera correcta. Además, cada municipio tiene eh, una zonificación, si el vivero puede estar instalado en ese lugar, es el primer lugar donde tienen que acudir, además tendrán que anotarse o inscribirse en el municipio, y por supuesto todos estos caminos con los organismos que son a nivel nacional. Bueno, esto es para ya completar nuestra presentación y les quiero agradecer a todos por estar allí conectados con nosotros. Eh, recuerden que para probar cada uno de, de, de estos encuentros tienen que hacer una pequeña evaluación. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando y participando que fueron pensados para eh, una serie de productores con muy pocos conocimientos y la idea es que puedan eh, aprobar rápidamente ¿sí? este, esta evaluación y solamente se va a referir a algunos puntos sí, que estuvimos tratando en, el, en este encuentro, ¿sí? sobre todo eh, para que tengan una idea de, de, de los destinos de la producción, de las semillas, y una cosa que no dije, y, y ahora me vino bien recordar la evaluación, es en el vivero, es muy importante que cada uno de los viveristas pueda identificar claramente cuando las plantas germinan y las van haciendo los trasplantes porque es muy difícil a veces de identificar eh, se acuerdan que les comenté en el primer encuentro les di un ejemplo tonto no ligustro con, que a veces nace cuando tienen en las macetas tierra, nacen plantas de ligustro en los plantines que tienen y se confunden por ejemplo con pitanga o ñangapirí, Ñanga y eh, entonces tienen que estar bien identificadas, porque a veces no es fácil identificar en las distintas etapas estas plantas nativas cuando no tenemos los suficientes conocimientos. Así que ahí les di una ayudita para una de las preguntas. No sé, eh, Lorena y qué bien, Rosana, gracias. Eh, recuerden que además cuando ustedes ingresan en este enlace, pueden, pueden ir viendo cuáles son las respuestas y, y el mismo formulario les da un puntaje y ahí ustedes pueden modificar la respuesta, eso lo explicamos en la clase 1 y lo pueden retomar en el video que se envía con los materiales adicionales. Ahora, Rosana, vamos a pasar a, al ping de preguntas. Hay millones de preguntas que nos están haciendo. Eh, a través del YouTube, así que bueno, voy con, vamos a agrupar algunas. Adriana Leone consulta cómo se puede hacer para conseguir las semillas, soy del vivero municipal, actualmente producimos florales para las plazas del partido, queremos hacer distintas especies nativas. Y Diana Carolina Albuja eh, menciona de la extracción de un pedazo de suelo de una zona a restaurar, cómo se sacan las semillas de plantas nativas para reproducir, Estudiar la, eco, la comunidad ecológica y plantas colonizadoras? Bueno, a ver, son dos preguntas, ¿no es cierto? La sí. eh, digamos, lo que es importante es que les quede a nuestra audiencia es que hoy no hay un circuito adecuado, un circuito eh, correcto para eh, conseguir o adquirir las semillas. Entonces muchos productores tienen que o cosechar sus propias semillas o generar un intercambio o participar de algunas redes ¿sí? para poder obtenerlas. Muchas veces se compran eh, por internet y lo que les llega ¿sí? son especies, eh, digamos, por darles un ejemplo, compran semillas de espinillo, pero la realidad es que cuando las reciben no saben si son realmente de espinillos, no están certificadas en origen, no tienen trazabilidad. Esto es un tema que eh, desde el INACE estamos trabajando y abordando desde la dirección de, eh, forestal a nivel provincial, eh, de, desde nuestro proyecto local, estamos trabajando para poder eh, generar o, o, o conectar, para generar un, eh, un convenio a nivel provincial eh, para digamos El convenio lo que busca entre el INASE y la provincia de Buenos Aires es poner en marcha una normativa que tiene el INASE para todo lo que tiene que ver con eh, las semillas o lo, el material de multiplicación de eh, las plantas nativas, de la flora nativa. Eh, no sé si eh, nuestra audiencia sabe, pero los recursos naturales los tiene que administrar, eh, conducir, eh, cada provincia de nuestro país, de acuerdo a nuestra le legislación. Por eso cada provincia tiene que adecuarse con el INACE para poner en marcha una normativa. La realidad es que hoy los circuitos son eh, extraoficiales, ¿sí? es difícil conseguir las semillas. Entonces tenemos que recurrir a gente avesada, que cosecha, que conoce y, y a la buena voluntad. Así que ojalá que prontamente seamos mucho la demanda y esto se pueda ordenar. La otra pregunta con respecto a la restauración, como era el tema del suelo, no entendí la pregunta. De la extracción de un pedazo de suelo de una zona a restaurar, ¿cómo se sacan semillas de plantas nativas para reproducir o estudiar la comunidad ecológica y plantas colonizadoras? Bueno, no sé bien, supongo yo que, se, que querrá preguntar si se toma una muestra para hacer un, una, digamos, hacer un un análisis de suelo, un lugar que está ambientalmente deteriorado y tengo que restaurar, es muy importante eh, buscar eh, plantas para, para instalar, para plantar, se llama, eh, digamos, la restauración, eh, tiene que estar vinculada a plantas genéticamente eh, de zonas cercanas al lugar donde está el desastre ambiental, ¿no? Vamos a suponer un incendio que se dé en, en nuestra zona, que son comunes, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la zona del delta, y queremos restaurar con la selva en galería, entonces... Indudablemente todos los viveros de nuestra zona tienen semillas de esta zona, entonces fácilmente podemos ayudar porque la genética eh, que se va a instalar, el material genético corresponde a nuestra zona. Doy otro ejemplo. En Córdoba hay un incendio y por ejemplo están pidiendo plantas de algarrobo, de espinillo y no hay, no hay. Entonces buscan semillas. Entonces es importante que el proyecto de restauración participe un biólogo, un ecólogo, un equipo y ahí evalúen porque a veces no se consigue y hay que tomar decisiones y qué mejor que un equipo que indique si es adecuada esas plantas que se van a plantar, cómo se van a plantar, eh, si siguen determinados patrones, así que los invito a que Digamos, quien tenga que restaurar, se conecte con gente que está con los conocimientos adecuados, porque hay que armar un plan, un proyecto, ¿sí? No es que yo salgo fácilmente a restaurar tal o cual lugar. No sé si fui clara, Lorena. Sí, Rosana, muy bien. Vamos con otras que son de cortinas forestales. Jardinería UTN cut ¿Podrían mencionar especies para cortinas forestal? Cornela Witchi dice, buenas, ¿podrían dar ejemplo de especies nativas para cortinas? Y Sandro Legarralde dice, ¿qué especies nativas de rápido crecimiento se pueden plantar como cortinas? Bueno, yo primero quiero decirles esto porque todos tienen un, una idea, rápido crecimiento, rápido crecimiento, claro, si yo las comparo con un sauce o con un, eh, digamos, con eh, quizás un, eh, un eucalipto, ¿no? Una casuarina, posiblemente eh, ahí esté. Eh, digamos, distorsionando un poco la idea. Eh, son árboles, lleva un tiempo que se instalen, un crecimiento, todavía falta mucho por hacer, por investigar, por publicar, hay gente que está trabajando en eso, pero para dar una idea, ¿sí? eh, se, hay gente, por ejemplo, todo lo que es industrial, que buscan cortinas de especies de hojas persistentes, entonces tenemos que estar pensando, por ejemplo, ¿no?, en eh, Canelón, en, eh, en el molle, en el Chinus longifolius, en Curupí, en Semipermanente, en Anacahuita, en Yerba de bugre, en eh, Lapachillo, bueno, hay unas cuantas, ¿no? Pero si yo, eh, digamos, agrando mi imagen mi visión y empiezo a intercalar algunas especies de hoja caduca eh, porque también la cortina tendría que estar visualizando cuánta porosidad puedo tener qué altura eh, o hacerla más ancha para que abarque mayor eh, el impacto no de, de la cortina rompeviento entonces podría estar incorporando talas podría estar incorporando eh, algunas otras especies que son de hoja caduca eh, por ejemplo eh, ejemplo, el, el algarrobo, prosopis, es decir, hay unas cuantas especies eh, que yo puedo estar incorporando, pero lo importante es eh, definir o, o ver qué es lo que tengo en la zona, porque a veces el, eh, el técnico diseña una cortina imposible de hacer porque no hay plantas, porque el vivero no me las puede proveer o porque... Eh, a veces puedo proponer una cortina y encargar esas plantas para que estén disponibles al año siguiente. Y un elemento importante para que tengan en cuenta, las cortinas a veces las piensas como plantas de arbolado urbano. Y, son, y es distinto, yo tengo que plantar una planta de menor porte, tengo que ayudarla a lo mejor con, con algún agregado para, para que enraice bien, un hidrogel, un fertilizante, un abono, ¿sí? eh, plantarlas con una densidad más pequeña para que se puedan eh, complementar. sí Así que, eh, para el que preguntó, eh, también me puede escribir al mail y lo puedo ayudar o darle más bibliografía. Pero un poco para que... que que piense que es, un, es una idea diferente a lo que tiene que ver con un arbolado urbano, que va una estaca, que va un árbol de un metro veinte, un metro ochenta. Acá estamos hablando de otro tipo de plantas. Perfecto, Rosana, cualquier cosa al mail, gutiérrez.rosana.inta.gov.ar. Eh, Federico Helfrich eh, pregunta: Buenas tardes, ¿qué plantas son recomendables para recuperación y ofitorremediación de arroyos? Bueno, a ver, es lo que yo les conté, ¿sí? eh, si yo tengo que hacer una remediación y fitoremediación eh, son cosas distintas, ¿sí? eh, hubo una pregunta del encuentro anterior que me preguntaban si había plantas, eh, en fotorremediación, fitorremediación, y no conozco ejemplos, eh, pero habría que proponer y habría que generar ensayos, eh, pero de, seguramente que debe haber ahora lo que es restaurar un arroyo, yo tengo que estar pensando dónde está ubicado ese arroyo, qué es lo, cuál es su entorno, cuál es la ecoregión, eh, y tengo que convocar a un grupo de gente que esté eh, trabajando en ecología del paisaje, en, en la biología, biólogos, es decir, armar un conjunto, así a priori que plantar en un lugar no, no, me, me parece irresponsable. Sí les quiero contar que hay un material que pueden ver, googlear por internet, lo podemos agregar, Lorena, en el material, que es una guía para eh, restaurar o armar eh, en los arroyos del Delta. ¿sí? Hay un trabajo de la Experimental Delta, de la ingeniera Fracassi, y, y otra autora, que trabajaron sobre eh, una propuesta para restaurar los arroyos, ¿sí? y estamos hablando de la selva en galería, o lo que se da en el Delta, y es, es muy específico, y eh, rápidamente los ayuda. Pero si estamos hablando de un arroyo aquí, en la zona continental, eh, los invito a, eh, no, de no hacerlo a la ligera, a armar un plan, a buscar un equipo de gente para proponer un... Una buena estrategia para hacer eh, la restauración. Bien, Rosana Magdalena Sáenz, ¿podrías darnos algunos ejemplos de nativas que atraigan abejas? Sí, apicultura. Eh, eh, la. la digamos, el, el espinillo, ¿sí? El espinillo, todas las, las flores que yo puse que atraen a, a mariposas, eh, la mayoría son medíferas, eh, pero por ejemplo hay un yuyo que yo creo que la gente lo saca que es el canario rojo, que es melífera, eh, la pasionaria también, pero ahí hay un trabajo de Laura Gurini, que lo pueden googlear, de Inta Delta, que es una contribución a la apicultura, de todo lo que es nuestra flora nativa, y que ayuda eh, a la apicultura. Ahora no me salen eh, el chanear, ¿sí? eh, muchas especies son, eh, yo me atrevo a decir que la mayoría, no sé, no sé si nombré que el tala atrae al zafiro del talar, que es una mariposa preciosa, así que hay que atreverse a plantar nativas, pero bueno, hay un montón y si no encuentra me puede enviar el mail que le mando, le mando bibliografía. Bien, vamos, después cuando mandamos el material adicional, cuando, cuando ustedes finalizan el curso, que reciben el mail, ahí vamos a ir agregando este material que, de lectura que Rosana está mencionando. Vamos con unas consultas de normativa a ver si reforzamos la idea. Candela Lais, ¿entonces es obligatoria la inscripción en INASE y SENASA? ¿Tiene costo? ¿Qué función cumple el técnico? Y Marcelo Castagne consulta, buenas tardes, ¿la inscripción en el Inace es gratuita? ¿Solicita responsable profesional a cargo? Todos, todos los trámites en nuestro país son gratuitos, ¿sí? Eh, me refiero tanto a la inscripción en la FIP, la inscripción en el INACE y la inscripción en SENASA. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al ingeniero Lucas Aguado de la delegación INTA San Pedro y al perito Julia Lemes, ¿sí? De SENASA, de nuestra zona, que... Eh, me dieron información y, y se pueden conectar con ellos para, para interiorizarse más los productores de nuestra zona, por supuesto. Pero a ver, eh, son obligatorios, ¿sí? Yo soy viverista y me tengo que inscribir primero de todo en la CIP, ¿sí? Yo tengo que ser o monotributista o inscripto porque de acuerdo a la cantidad de plantas o al tamaño de mi vivero, ¿no es cierto? De acuerdo a mi planificación. Y el segundo punto, tengo que salir a inscribirme en el INACE. Hay un registro de viveros especiales, sería que producen plantas nativas. Yo quiero contarles que es una pregunta del encuentro anterior. Nosotros desde el curso no estamos alentando a que exclusivamente produzcan plantas nativas del norte bonaerense, sino a, a que comprendan o que se interioricen cuáles son nuestras plantas nativas y cuáles son las de otras regiones de nuestro país para poder atender la demanda y informar adecuadamente a, a la gente que les consulta. ¿no? Así que en el vivero puedo tener plantas nativas del norte de la provincia y de otras zonas de nuestro país y de otras por ejemplo, un vivero de San Pedro, tranquilamente puede tener plantas que son exóticas o introducidas, y plantas nativas. Por decir una planta exótica, pueden tener, no sé, eh, alisum, o pueden tener un árbol de catalpa, o no sé, cualquier planta, y complementar el vivero con nativa, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a la pregunta, ¿sí o sí es gratuito?, eh, tengo que inscribirse en el INASE, en el SENASA, y en el SENASA, eh, a través de la disposición 1678 eh, del año 2019, eh, el vivero tiene que tener un técnico, eh, un técnico asesor o un técnico, eh, no me sale ahora el nombre, técnico asesor, eh, un responsable, responsable técnico. Y este responsable técnico tiene que hacer un curso, que es gratuito, y ahí, eh, digamos, un... porque este, este técnico es de los viveros en general, ¿sí? No en particular de las plantas nativas. Cualquier vivero de nuestro país, productor, ¿sí? Porque la gente confunde, te quiero contar, Lorena, confunde reventa de plantas con vivero productor, entonces el vivero reventa de plantas tiene que cumplir también con algunas normativas de SENASA, pero nosotros hoy no vamos a trabajar en eso, sino en los productores, SENASA, Nace y por supuesto la FIP. No sé si eh, conteste todo. Muy bien Rosana, sí, vamos con las dos últimas preguntas que ya estamos en tiempo, así respetamos los horarios. Germana Cuniberti, ¿cómo usar árboles nativos en el arbolado urbano? ¿Llevan algún tipo especial de poda, ya que la mayoría tiene espinas? Bueno, no, la mayoría no tiene espinas, sí. Algunos tienen espinas. Igual les quiero decir que el Palo Borracho es un árbol muy plantado y tiene espinas, sí. Así que eh, a veces se eh, no sé, me acuerdo de Zárate cuando yo digo que quiero plantar un tala y algunos me dicen no, no, pero realmente eh, en el encuentro que viene voy a poner algunas fotos de mi ciudad donde hay talas en el arbolado urbano, pero no porque lo plantó el municipio, porque lo tearon y, eh, y ahí ya el tala está. Así que lo, lo podan, lo derraman y es un excelente árbol de sombra, así que, y por supuesto atrae la mariposa del talar, atrae un montón de insectos, así que es comida para muchas aves, hay un montón de pájaros, que si no está nuestra flora no puede estar, pero es un cambio cultural, yo creo, no sé cómo era nuestra participante que nos preguntaba el nombre, pero eh, eh, tiene que ver con un cambio de cultura, y eh, digamos, en general no son aceptados porque piensan que son feos, ¿no? Y bueno, tiene, es el prisma de, de la valoración, ¿no? ¿Qué nos importa más, ¿no? Inclusive eh, hay jardines de infantes o un montón de, de lugares que dicen que tienen un árbol y que tienen espinas y que los niños se pueden lastimar. Y bueno, cualquier árbol puede, ¿no? Pero indudablemente un palo borracho en una escuela o en un jardín quizás no esté. Pero eh, el tala o el coronillo o el... O acá hay un árbol nativo nuestro que se llama teta de perra eh, y que tiene aguijones que parecen espinas en todo el tronco, ¿sí? Eh, y es una planta que en la etapa sucesional del bosque de Tala está último, ¿no? Y eh, a través de nuestro trabajo en el proyecto local hemos descubierto que en la zona en el Camino Viejo a Lima o en el Camino Viejo a varadero hay toda una zona en el Abalambrados llenos de esas plantas y realmente es un hallazgo y ojalá que. Que, bueno, que este curso y que la comunidad cuando vean estas plantas o las reconozcan, eh, quieran cuidarlas, porque la mayoría lo que intentan es sacarlas y poner pinos, o, no estoy en contra, pero poner pinos otras especies exóticas. Cada eh, forestación, cada cortina, cada producción, deberá ver si pone plantas nativas o plantas exóticas. Y bueno, así que cada uno valorará qué cosa va a plantar. Nosotros estamos a, a favor de aumentar la biodiversidad, a contribuir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, eh, este curso y, y apuntar a nuestros productores para que estén interiorizados, ¿no? Es la iniciación para empezar a conocer estas plantas. Bien, Rosana. Marisol Vescomoro, ¿podrían indicar en qué estación del INTA Córdoba están trabajando sobre preparados de timbó como antiparasitario para animales? Sí, no, eh, sí. El, el, no recuerdo la técnica, eh, a lo mejor Laura me va a ayudar. Eh, es el módulo agroecológico de Córdoba eh, y la técnica que está a cargo del módulo bueno, nos contó que trabajan con un preparado, un biopreparado de Timbó, eh, creo no haberme equivocado, ahora entré en la duda si era Inta Oliveros o Inta Córdoba, el, el módulo agroecológico, pero uno de los módulos está trabajando en este biopreparado, cualquier cosa le podemos eh, facilitar al que lo preguntó, el, cómo hacen el preparado, Y es, creo que es una decocción, ¿sí? Con, con timbó, oreja de. Pero muchas plantas. Yo les quiero contar para esta oyente, por ejemplo, que la fitolaca tetrámera, que es el ombucillo, o el, el ombú, tienen unas sustancias que son an, eh, bactericidas, eh, antivirales, eh, muy interesantes. Por eso es tan importante eh, la conservación de la biodiversidad, ¿no? Ustedes saben que en la flora eh, mundial, ¿no? de todo el mundo, eh, se descubren continuamente eh, sustancias que pueden beneficiar para la salud. Así que eh, hay muchas cosas que se están, inclusive eh, en, en el tema del control, no sé, del dengue o, o de otros insectos que... Eh, producen problemas eh, o enfermedades. Eh, a, la, a, a la gente, así que eh, por eso está bueno eh, plantar, hacer eh, conocer nuestras plantas. Bueno Rosana, muchísimas gracias, vamos a, estamos en tiempo, eh, siguen, siguen entrando consultas, así que tal vez las vamos a, a ir ordenando y retomamos para, la próxima, para el próximo encuentro que es el 12 de agosto a las 19 horas y vamos a abordar Manejo, sanidad y otros aspectos técnicos en la producción de especies nativas en el vivero, por el mismo canal de YouTube y con esta docente de lujo, eh, Rosana Gutiérrez. Así que, bueno, muy amables a todos por acompañarnos, eh, al equipo organizador también. Somos, bueno, está Adolfo y Averi, Paula, César, Lucila, Laura, Rosana, Mariana y y Mauricio así que agradecemos a todos por estar acompañándonos durante este encuentro y los esperamos el 12 de agosto no se olviden de hacer la evaluación ya ahora es un ratito son tres preguntas muy muy sencillitas y, y bueno y eso da cuenta de la participación como para obtener el certificado bueno nos volvemos a encontrar entonces el 12 de agosto hasta luego muchas gracias nos vemos.